Comenzamos esta tercera unidad dedicada al programa Flow, en la que vamos a ver los estilos de cita y cómo compartir documentos en Google Docs. Nos da ProQuest para Flow, 3.000 estilos de cita para las cuentas institucionales y 10 estilos de cita para las cuentas gratuitas que siempre tienen que ser cuentas de miembros pertenecientes a una institución. No se puede crear una cuenta en Flow con Gmail o Hotmail. Estos estilos de cita que nos ofrece ProQuest eh, no pertenecen a una base de datos PSL, como hemos visto en Zotero y Mendeley. Para insertar citas en Word, Flow utiliza el mismo plugin que RedWord el Insight 4. Desde el enlace MORE podemos compartir una colección dándole a la, a la persona con la que compartimos más o menos privilegios y no se permite la descarga de un documento a texto completo que hayamos pasado a otra persona, que hayamos compartido, si no es de nuestra propia institución. Pro, pro eh, lo limita así por derechos de autor, porque una determinada universidad puede tener suscripción a un recurso y otra no. Las colecciones compartidas quedan en la columna de la izquierda señaladas con un pequeño punto. Y ProQuest ha añadido una nueva funcionalidad que no, lo, no la tiene de momento ningún otro gestor, que es la posibilidad de compartir un documento en Google Docs, escribir dos personas el mismo documento a la vez, pudiendo insertar citas y bibliografía. Para ello tenemos que en Google Docs bajarnos un complemento que se llama ProQuest Flow. En Setting, pinchando en el nombre de, de nuestra cuenta, vemos que ProQuest nos ofrece para Flow, para flow 10 gigas eh, para las cuentas institucionales y 2 gigas para las gratuitas. Y es muy conveniente acudir a la página de ProQuest, ProQuest Live Guide, donde hay infinidad de guías, vídeos y, y manuales de los recursos de ProQuest, y ver un enlace que se llama Ghosts New, en el que vamos a ver las nuevas funcionalidades que se vayan incorporando al programa Flow. Vamos a ver en Google Docs cómo se comparte un documento insertando citas y bibliografía. Aquí tenemos un documento. Lo primero que tendríamos que hacer es, en el enlace compartir, compartirlo con una persona para poder escribir a la vez este documento. Y en complementos, deberíamos, obtener, en obtener complementos, poner en la caja de búsqueda ProQuest Flow, o una de las dos cosas, ponemos Flow y nos aparecerá este complemento, nos lo traemos aquí y nos aparecerá aquí ProQuest Flow pues a la hora de escribir el documento insertando citas y bibliografía abriré el complemento y insertar eh, eh, administrar citas pincho y se nos abre una ventana y nos vienen las referencias que tenemos en nuestra cuenta de, de Flow. Vamos a trabajar insertando citas. Voy a buscar una cita que quiero insertar. Pongo el cursor donde voy a insertar la cita. Y digo citar esta. Se formatea el documento, me añade en un estilo autor año, est estilo Harvard, la cita en texto entre paréntesis apellidos año y ya la referencia de la bibliografía voy a añadir un una más. pongo el cursor donde quiero añadir la cita y ya se han añadido tanto la cita en texto como la cita aquí en la bibliografía final en la ventana tengo una rueda y aquí puedo formatear el estilo el documento en otro estilo de cita le doy a la rueda cambiar estilo de cita y voy a elegir un estilo numérico aquí, Vancouver para ver cómo se formatea el documento con números entre paréntesis en el texto que ya lo ha hecho y en la, que remite a la bibliografía final bueno, pues con esta demostración acabamos el programa Flow. Muchas gracias.